¡Hola! Bienvenido y bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a mostrar cómo podemos colorear un figurín infantil con acuarela. Estaré usando acuarelas de tubo, ya tengo una paleta cromática definida y vamos a estar pintando sobre papel acuarela con un pincel redondo. Espero te guste este video. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios y también déjame saber si te gusta esta técnica o qué te parece más difícil de hacer en esta técnica. Recuerda suscribirte a este canal si te encanta el diseño de moda. ¿Te gustó este video? Recuerda suscribirte a este canal si te encanta el diseño y la ilustración de moda. También recuerda visitar laurapaez.com para más recursos de diseño.